Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Muñoz y en este pequeño video les mostraré algunas de las opciones que tiene autodesmaya. Lo principal es mo saber moverse por el espacio. Cierto, dentro de este programa encontramos que tenemos cuatro vistas. Tenemos la top, que es la vista superior, la front, la vista frontal y el side, que es la vista lateral, y por último la perspectiva, que es donde nosotros mayor parte del tiempo vamos a estar. Para sacar esas vistas, eh, uno presiona la tecla espaciadora para sacar esas cuatro vistas. Y para la perspectiva, para moverse por el espacio, es necesario eh, tener presionada la letra ALT. <coughs> Dentro de Maya hay que tener en cuenta que se debe saber qué es lo que se quiere. Maya ofrece ciertas posibilidades de trabajar el modeling, el rigging, el animation los FX y el Rendering y cada uno de estos cambia el panel dentro de, del que trabaja Maya entonces por eso es necesario saber qué es lo que se necesita hacer por ejemplo si le pongo Regen acá ven que aparece el esqueleto en el skin el deform y entre otros entonces eh, digamos que lo que queremos es mo hacer eh, modelado eh, estas son las formas primitivas que se usan para el 3D que son el cubo, la esfera y el cilindro por lo general son las tres que se usan más eh, y para que se creen el espacio solamente necesitan, necesitan darle clic a, a las formas para moverlas se presiona W de esta forma ya se puede mover en el espacio para, um, para rotarlas se presiona la E y para eh, escalarlas se usa la R de igual forma, acá en el channel bots puedes hacer lo que te acaba de decir de trasladar, rotar y escalar. Además, también se le pueden agregar las subdivisiones a cada, a cada forma primitiva, dándole en el input de, de cada figura.